Buenas noches, yo soy Masterboard Y este va a ser el video más oscuro Y que va a estar en modo oculto Ok, se va que espera que nos unan por parecerme? Oyeron no ¿Saben por qué los paletubis fueron sacados de la televisión? Porque el gobierno... Cerraron los paletubis por acá Hagan silencio, escuchen, haga silencio. escuchen Cuando ninguna de tus personalidades te creas le gusta Robando en mi casa ¿no? Ayúdame Aquí sí. viene el modo Hugo <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Por qué moví el poto el oh, ¡Ese puto! ¡Ese nalga. poto <risa> <risa> ¡Ese <risa> puto! ¿Apareció tu la verga, loco. Soy el único así que no se para. Tiene el un ejercicio en una aplicación que era así, manera así. Puta, qué rico, eh. <risa> Vamos tú. Túрки, no. no Métete cabras ahora, mambiecho. Tú no te cabras ahora, mambiecho. ¡Ay, Diosa! Ahí se le cayó la cámara. Ay, puta, me me picó un huevo, pero. Sin ver no creer. Superman, mira realmente para quién soy hola la chapayu hola chapayu hola chapayu hola chapayu hola chapayu hola chapayu hola Ya sabemos ¿Qué estás Ay, puta. Si tienes así los brazos, ¿cómo están tus nalgas, mano? No sabes, bro. Mira, mira, mira. Tibo en modo de Cuerpo de mujer, mano. Ese hijo de la graf. Le vino el desarrollo muy antes. Ay. ¿Eso tú no sabes de que yo vengo del Free Fire? Qué abierto. No tienes que abierto. Ya. No. El Con blanco aquí es el Chris. Que ando modo coño. Que divina, a No, no, no. No, no. No, ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Teddy, teddy Coco no, no, no, la decir. cierro ¡Está Toma ¡Tomate pero una vacación! ¡Me quedo por medio ¡Me dice que, que... que me veo duro! ¡Adiós, gordito! <tose> <G -Tripple>. <risa> <risa> me dicen que le sonría a la cámara ¿Qué les pasa, al estúpido? caló, ¡Me chepo! ¡Me me quepo! Si me chopo, me make po. Me make po, me make po. Me me me me me si me chopo, me make po. Se volvió el gris. O se le reinició la gente. No sé, güey, como que le pasó algo, ¿no? Ya ver, ya en primavera. Vida, y al igual que aquí el alma, vida, me dijo, güey. Los ¿E. si me, eh ¿Lo me, me llaman por Dicen que me veo duro Hola pff, ¿Cómo están? Ya anyway, volví mamá. a <risa> chicos Hoy vamos a criticar a las pizzas Natalia Quintana es una pizza Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ni modo, empieza su rutina Loco, me veo bien rico Brutal Mira, Ven a mi abuelita Más dulce la fruta loco. Más dulce la fruta What the fuck Brazo abdominal, no jodas a ver, brazo abdominal. What the... What the fuck? Eso está más mamado que todos nosotros juntos. Eso es un tumor, güey. El que no baile no come pastel ni hispana. Oni, pumalo. Oni, pumalo. Oni, Vaya a buscarte. ya ti. Ya No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Heaven no, no, no, Heaven no, Of <as uno coin -opter kita> of ¡Eyes of Heaven, ¡Jojo ¡Eyes ¡Jojo este te el un de la semana o del mes lo digo, eh, espero que les haya gustado Den like para subir más videos aquí